No, yo dije, bueno, pero esto es de calofrío. Ahora déjeme decirle: este, este es un país que la corrupción, definitivamente, en la clase política ha hecho metástasis. Porque no es que en esos países no se dan alto de corrupción. En todos los países. Mira, China tiene que hizo una revolución setenta y pico de años. Y aparecen cada rato corruptos. Ahora. ¿Cuál es la diferencia? Allá que allá se castiga y aquí no. Allá la corrupción se castiga duramente hasta tal punto, por ejemplo en el caso de China y de Singapur y otros países más, que hasta los familiares del preso que van a fusilar tienen que comprar la bala. Porque ese señor le robó al Estado, que en este caso es robarle al pueblo. Ellos no pueden gastar ni siquiera en, en la verdad, tienen que comprarlo ellos. De tanto que se castiga la corrupción. Mira, en, en China, por ejemplo, había un líder del Partido Comunista Chino, que era jefe de una región, Bo Xilai, que se creía, y todos los analistas concordaban, que en vez de ser Xi Jinping, el actual presidente de China, Bo Xilai iba a ser... El presidente era miembro del poderosísimo comité permanente que viene siendo una especie de, de petit comité, la élite del Partido Comunista Chino. Lo integran nueve, era miembro de, esa, de esos nueve. Ya tú te podrás imaginar. Y esto fue un empresario inglés-china eh, eh, y fue una política con la reforma que llevó a cabo Deng Xiaoping, que fue un líder que es el que se le atribuye el actual progreso y transformación que ha tenido China, incluso por encima de Mao Zedong, que fue el líder que triunfó en la revolución y fundó el Partido Comunista Chino, y era el líder indiscutible, y lo fue, y lo es, del pueblo chino. Y Deng Xiaoping, en una política que crearon los chinos, de, de que habían muchos derechistas dentro del partido y del gobierno chino Que habían infiltrado el partido y gobierno Entonces ellos produjeron lo que se conoce La gran revolución cultural proletaria Que fue un movimiento de purgas contra los derechistas Lo persiguieron, lo castigaron de manera contundente Y yo quiero que tú sepas Jorge Luis que Deng Xiaoping fue de lo que fue. Eh, eh, eh, eh, buena tarde. Buena. Bueno pues se fue. Deng Xiaoping fue de lo que fue excomulgado. Y con la muerte de Mao Zedong y Chong En Lai, que eran los dos principales líderes del Partido Comunista Chino, los rehabilitaron. Y este señor vino con un conjunto de ideas, de transformar a China y sacarla de ese atraso en que se encontraba. Y él, por ejemplo, dijo una frase que se convirtió en una leyenda. Porque él quería con esto decir, no importa de dónde vengan los capitales, el problema es que hay que invertir en China para sacar China de... de, de del atraso y de la pobreza en que se encontraba China. Entonces él dijo, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Él quería decir, no importa lo que queremos es capitales, lo que queremos es inversión en China. Y por eso China, en un periodo de 25 a 30 años, ininterrumpido, creció más de un 12%, que no lo ha logrado ningún país. Y China sacó, de la pobreza y de la pobreza extrema, a más de 600 millones de chinos. Es el país que tiene la clase media más grande del mundo. Gente que hoy son clase media. Y China se ha convertido en una potencia comercial y económica. Compitiendo con Estados Unidos y poniendo en jaque mate a Estados Unidos. En términos tecnológicos, tiene chiquitico. Tú ves toda esa bravo cunada de Donald Trump. Y, y, y queriendo imponerle... Es eh, porque China lo ha dejado atrás. En términos tecnológicos, la, la, la, la, la tecnología 5G, eso se llevó a todo el mundo de, de, de, de paso. Los chinos... Y te fabrican una cuestión tecnológica baratísima. Que entonces sacan de competencia en el mercado a los demás países, porque si te van a hacer un celular, te lo tienen que hacer carísimo, los chinos lo hacen baratísimo. Y todo tipo de tecnología entonces... Además tienen cuarto. Tienen cuarto. Hasta tal punto que el 30% de los bonos del tesoro, de las deudas que tiene Estados Unidos, lo tiene con los chinos. O sea, Estados Unidos le debe tres veces lo que es su producto, lo que es su deuda a los chinos. Entonces, eh, definitivamente, ese país ha sido duro con los corruptos. Ahí no tiene que ver que usted sea ni que ministro, que usted sea miembro del comité. Entonces, ese bocilay fue un inversionista inglés a invertir en China. Anda para carajo, la esposa y él, como era de esa región, era jefe de partido, eh, parece que le querían dar un tube al hombre. El caso es que el hombre apareció muerto. Y alguien, alguien del consulado inglés, y un chino ligado a esa gente, dijo: Esta gente tiene que ver con la muerte. La esposa. Primero involucraron a la esposa de voz y lai. Y después. ¿Tú sabes cómo están condenados a esa gente? A cadena perpetua. Fueron dichosos que no lo fusilaron. Mientras vida tenga, van a estar presos. Te estoy hablando de uno de los nueve principales dirigentes del Partido Comunista Chino que iba a ser presidente de ese país. Y está condenado a cadena perpetua por la muerte del single. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son grandes y están en el nivel que están porque también han sido fuertes con los corruptos. Es igual que Singapur. Singapur es del tamaño, en términos territoriales, de la capital dominicana, con 6 millones de habitantes. Y para tú conseguir un carro de, de la prosperidad tan grande que ha tenido ese pedacito de tierra... Eh, eh, eh, un gran centro financiero mundial es Singapur. Bueno, mira. Tiene el producto interno bruto. Alrededor de 12 veces lo que tenemos nosotros. Ellos tienen 700, 800 kilómetros cuadrados, Singapur. Nosotros tenemos 48 mil kilómetros cuadrados. Y el producto interno bruto de ellos es... De más de 400 mil millones de dólares. De nosotros ronda los 79 mil millones de dólares. Pero, y, pero, era, pero Singapur, igual que Taiwán y Corea del Sur, en el 1955 eran más atrasados que nosotros. Eran más atrasados que nosotros. Los israelíes, los israelíes que andaban despavoridos por el mundo, que no tenían territorio... <coughs> En el 48, previo a una resolución de las Naciones Unidas de darle los territorios palestinos un 55% a Israel para que construyera su estado ahí y un 45% a los palestinos. Oye, eh, eh, ellos se agrupan Israel, Israel, en el 48 y tiene territorio que son pedregales y en pedregales esa gente cosechan arroz. Y cosechan, vive y cosechan de todo. Por la capacidad tecnológica que han demostrado. Pero que resulta en esos países se castiga la corrupción. Aquí no. Aquí se celebra. Y a los corruptos los tratamos como príncipes. Como señorones. Coño, y por eso estamos jodidos como país. Por eso estamos dando lástima. Y no podemos dar un paso. Entonces con ideas sumamente conservadoras. Y, y, y, y entonces creando un pueblo... De piridones que quieren bebi, vivir de los gobiernos, se meten a políticos para vivir de los gobiernos, para que le den botella, le den botella. tú sabes. Y, y entonces, cuando le dan un cargo, ese personaje no está pensando en el, qué se va a buscar en el cargo, ¿Qué va, a conseguir? qué va a conseguir. Pero a mí hubo una persona que me dijo: Oye, me están ofreciendo una vaina de deporte, pero ahí no hay búsqueda. Así me lo dijo a mí. Entonces, así no hay quien eche para adelante. Entonces, Miriam Germán, definitivamente, eh, con esa información de que encontró 400 expedientes en el, del pasado gobierno. De ocho años. De ocho años. Y en lo que van ocho meses, tiene 100 lo dijo ella. Dame ver si yo encuentro, porque me gusta, tú sabes, presentar, porque después pueden pensar que... que